Hola, ¿cómo estás? Hola, no bien y tú? Muy bien. Uh, tienes un novio? No. ¿Y qué crees que estarían las problemas con un novio extranjero? No. Hey guys, how's it going? Today I'm in Medellin, Colombia, where I've been living for the past two and a half years. So in this video, I was able to talk to a few Colombian women and see what they thought about dating foreigners. I was not expecting some of these answers. Hey, hola, cómo están? Hola, hola, muy bien. <laughs> ¿Cómo se? ¿Cómo eh, yo me llamo Xiomara, yo me llamo Xiomara. Mucho gusto <risa> mucho gusto. ¿Qué, qué está comiendo? El Helado. Helado. Oh, ¿cómo, cómo está? Está rico, delicioso. Ah, uh -huh. ah, qué bueno. Bueno, eh, ¿de dónde era? Um, ah, de Medellín, Villavicencio, Colombia. Uh -huh. Ah, qué bueno. ¿Te gusta de Medellín? Me encanta. Okay, entonces, tengo preguntas sobre eh, tu Opinión sobre los extranjeros y uh -huh. los hombres de Estados Unidos, Inglaterra, lugares así. ¿Está bien? Uh -huh. Al principio tienen novios. Ah, oh, sí. sí. Ok, oh, triste, triste. Ok, entonces, ¿dónde está tu novia? Novio. De Inglaterra. Inglaterra, ¿y tú? De los Estados Unidos. Estados Unidos, ah, okay, sí. bueno. Entonces, ¿por qué tienen novios extranjeros? ¿Por qué no tienen novios locales? Ah, en pronto. mi opinión, eh, he salido con algunos colombianos y realmente, en mi experiencia, no ha sido muy bueno. <risa> <risa> ¿No? ¿Por qué no? Con Joe, me siento que tengo un poco más de libertad, es un poco más caballero. Eh, no son tan posesivos <risa> y eh, obviamente la cultura es muchísimo más diferente Ah, uh, yo, yo es tu novio? Sí Ah, sí. ok, entiendo. ¿Y tú? Eh, bueno, eh, las, los novios que he tenido de eh, colombianos las experiencias han sido en realidad muy buenas, la mayoría han sido buenas pues algo que me gusta mucho, que, que no veo mucho en los hombres colombianos es que parecen hombres más seguros, no están como con tanto drama, la verdad eso es algo que me gusta mucho están en su mundo y hacen que uno también como mujer esté como sí, concentrada sí, en seguros. su mundo y no esté uno tampoco como, no sé, buscando problemas o inseguridades, celos siento que también eh, pueden ser no más fieles pero no sé, creo que están en su mundo no están eh, molestando ni con una chica, con otra chica no son tan coquetos, no son tan coquetos en realidad mm. Como la cultura latina. Tiene oh, que ser okay. Entonces, ¿cuáles cuál son los, uh, las cosas peores con tus novios extranjeros? Ah, yo diría que peores. Desapego. ¿Desapego de qué? Sí, tienden a ser más. Con ah, los hombres colombianos tienden a ser más intensos, entonces uno está acostumbrado, acostumbrado. a que le escriban a uno a toda hora ah, o sí. cosas así. Y ellos no son tan apegados pero que a si mí me hablan... gusta eso porque es como no sé, están haciendo sus cosas entonces no están perdiendo pero es, el tiempo pero es por lo mismo porque te hacen sentir más segura entonces tú no necesitas que esté encima si tuyo todo el tiempo eso es algo que es bueno, uh -huh. sí uh, no creo que, hay, que haya algo en general que sea peor pero eh, algo que no es como lo más bueno al comienzo de una relación especialmente cuando son dos idiomas completamente diferentes, dos culturas es como comprender ese cambio cultural de que lo que para una persona es normal para uno como latino quizás no y viceversa creo que ese es el punto más crítico son hay veces son un poco más sensibles ¿No? nosotros como latinos tenemos un punto <ríe> sí. de vista a decir de que eh, las cosas suenan un poco más feas o duras mm. entonces se enojan muy rápido o se... cuando en realidad lo que tú no estás, lo que estás diciendo no es realmente fuerte simplemente es la forma en que nos expresamos mm. es el tema de culturas Hola, ¿cómo estás? Hola, Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, ¿cómo te llamas? Marcela Marcela, mucho gusto Marcela Mucho gusto uh, ¿De dónde eres? Medellín, Colombia ¿Qué ah, esperas? Eso. Hay un gringo acá. <risa> ¿Qué hace el gringo? Haciendo cocteles. <risa> oh, ¿es menta? Oh, Tienen romero. Claro. ¿Tendría un novio extranjero? Sí. ¿Y qué crees que estarían los problemas con un novio extranjero? Eh, que muchas chicas les gusten. ¿Cómo se dice? ¿No crees que estaría okay. un problema ¿Cultural con no. extranjeros? Con... No. ¿Y ¿Hablas inglés? No. <laughs> no, no. no. ¿No crees que estaría un problema que no hablas inglés? No. ¿Entonces tendría un novio que no habla español? No, él tendría que hablar algo de español. Uh -huh. Estoy estudiando inglés. ¿Quieres aprender inglés? En esos momentos, estudio inglés todos los días. Hola, ¿cómo estás? I'm fine, ¿cómo estás? dónde estás? And I in Colombia. Ah, very good. Okay, and would you prefer to live in Colombia or the country of your husband? Um, ¿Si Colombia. Si tendrías un novio, o un esposo, un Definitivamente. En bueno, depende del país donde sea, pero me gusta mucho Colombia. Es un país eh, es donde el clima me gusta, me gusta la gente, me gusta Colombia. How is your English? My English is good, I think. We, so, we could have done this interview in English. Yes. <laughs> you don't have problems with communicating with your boyfriends. No, uh, that is another thing that I think um most couples has troubles with because the communication is not really good yeah. but I understand perfectly what he said to me what he think or how he want to express it and I understand perfectly perfectly but um, I think it's most the way how I speak to him that he think most of the time I'm angry and that's why <laughs> I think the Latin women are always uh more temperamental or uh, <laughs> angry all the time but it's not that we are just more straight to it uh, okay directo, <laughs> must direct, it's a thing that in most of like your country from USA or England people try to say the things more soft so to don't offend yeah. people but we are not really that you're direct yes yeah, so exactly we say that if you don't like it it's okay if you like it it's okay we don't really That is what Uh, we don't really have problems about that. We just say that. and if you get my we don't hear <laughs> like that. And how how is your English? Um... ah, ah. Now, No it's not bueno. very good. I've stopped de practicing. No, en speak <laughs> English. No, no, I don't feel so. comfortable. I'm focused on other things, but it's okay His her boyfriend speak really good Spanish. Yeah. My boyfriend doesn't speak oh, Spanish at yeah, all. Yeah. Yeah. Mm -hmm. uh, sí, pero también es como yo estoy muy enfocada como en ayudar a que mi novio eh, mejore su español. Tenemos como algunas cosas que hacemos para practicar para que él mejore su tono, su pronunciación, su acento. I todo. try, no really mm -hmm. Ah, <laughs> mi novio sí tiene pasión oh, por aprenderlo, okay. entonces esa es como la diferencia. Mm -hmm. Como que ahora estamos. Eh, como disfrutando que él tiene la pasión y cuando yo me sienta lista para mejorar mi inglés y tenga esa pasión, como hacer el intercambio, pero ahora estoy concentrada en su, su español, que es muy, muy bueno en este momento. No. Él está realmente intentando hablar español, pero le ha sido un poco difícil, más que nuestro entorno, la mayoría son extranjeros, entonces él realmente no necesita hablar español. Ok, entiendo. Ya, ya es cómodo, sí, ya se acomodo ahí. Ok. Bueno, tengo mucho para traducir, entonces muchas gracias para tu tiempo, para tu entrevista. Con gusto. Uh, chao, mucho gusto. Chao. chao. It for this video today if you like this video be sure to hit that like button it helps the it helps the youtube algorithm and subscribe to see any future travel related videos also let me know in the comment section below if you agree or disagree with any of these opinions that you've heard based on your personal experience so that's it for today and i'll see you in the next one